Al ya siguiendo, eh, onda Rivia en Polaco de por Moldavia, de quizás, molda, Esta es mi única novedad. de gente Ari, Eracuchi. Se hará su adagón, IRPH de la co índice orrequiño. Es decir, a Cuchabán, al presidente y al consejo de administración, que en este momento hay una plataforma de miles de afectados por el interés abusivo y usurero del IRPH. Personas que están pagando 300 y 400 más de intereses cuando el dinero entre los bancos se está prestando al 0,50. Los bancos Cuchabán piden dinero al Banco Central Europeo y lo tiene al 0,75. Y a estas personas les están poniendo un interés que está subiendo. Cada revisión que hacen de IRPH está subiendo el, el, el impuesto que les pone, el interés que les ponen. Están llegando al 4,10. Esto es un abuso. Entonces, estamos diciendo esto lo vamos a ir repitiendo más veces. Estamos denunciando la inflexibilidad, la postura prepotente, no solamente de los directores de las sucursales, como es el caso de esta señora, sino de la dirección de Cuchabán en Bilbao, encabezada por el presidente don Mario Fernández. Es un abuso. Quieren que los juzgados se llenen de demandas de ejecuciones hipotecarias, de subastas de primera vivienda y después de desahucios. Estamos haciendo la medicina preventiva, estamos avisando que con el paro, la destrucción de empleo, el cierre de pymes y de, y de, y de pequeños negocios y de emprendedores, estas personas pueden pagar 1.200 de cuota mensual, producto de la burbuja inmobiliaria, de la especulación inmobiliaria y de las hipotecas que dio la primera entidad financiera de este país que escuchaban. Y ahí apelamos y decimos que esto es el inicio porque no se van a callar. Y el IRPH basta ya y tiene que aplicar el Euribor más un punto. Y como prueba vamos a ocupar la oficina de Herrera, que es la causante de no rebajarle el tipo de interés. ...a Eric y a su familia, dejar de pagar 1.050... ...que no pueden hacer frente por la crisis económica... ...y el desempleo, pagar solamente 700 euros... ...que sería lo que les correspondería... ...si le aplicaran el origen más un punto... ...que está en sus escrituras... ...de este señor, de estos y demás familias que están aquí... ...y segundo, que le devuelvan 208 euros... ...de una invasión en su cuenta corriente... ...no pueden avasallarnos de esta manera... ...basta ya el poder financiero. Me parece un abuso que, que de mi dinero... ...que el dinero que tengo en la cuenta pues hayan cogido eh, primero dinero para, para pagar eh, servicios que yo no he pedido. Y, y a causa de ese servicio, esos 208 euros que me han cobrado, que era supuestamente lo que yo tenía completo para pagar mi hipoteca, resulta que me dejan sin 200 euros para cumplimentar la hipoteca por pagar aquella factura que no había pedido. Pues resulta que a la vuelta del mes me dicen que tengo que pagar los 260 euros que no había cumplimentado gracias a ellos, y además 60 euros de, de comisión por, por, por mora, por retraso. Pues resulta que... Me acerco a Cuchabán a hablar con la directora Cayone Guenaga y me dice que, que esto es pues porque como Cuchabán necesitaba unos informes eh, que no podíamos que, que ellos necesitaban pues para saber las propiedades, eh, cuántas propiedades tenían entre mí y mis avales eh, y que necesitaban pues que, que alguien les gestione eso y que por tanto ellos había pedido a una gestoría, gestoría rieta, vuelvo y repito, eh, ese tipo de, de, de, de documentos por el hecho de estar en un puesto directivo o, o porque ellos tienen el dinero, nuestro dinero, en mi caso el escaso dinero el, con el que logro sobrevivir y con el que logro cumplir, que vuelvo y repito también, estoy al día, aún así, a pesar de todo, estoy al día, pues parece que pueden coger con sus tentáculos, con sus dedos, el dinero de uno para disponérselo como ellos les dé la gana. Nosotros nos vemos desamparados por todos lados, actúan con una impunidad increíble y, y, y yo quiero, pues, junto con mis compañeros, pues denunciarlo. A este público. La inflexibilidad, la falta de, de humanidad de la directora y de la dirección de Cuchabán ha hecho que tengamos que venir aquí con un refuerzo de personas afectadas igual que él, igual que mucha de la gente, Por aquí toda la sociedad tenemos una hipoteca y seguramente con Cuchabán. Y Cuchabán no está haciendo caso, no está flexibilizando las cuotas, no está dando una oportunidad a miles de individuados hipotecados que con el paro, con el cierre de los negocios ah, no, no pueden sobrevivir. Entonces han cerrado las puertas y estamos, pues de alguna manera no ocupamos la calle o estaríamos dentro, pero como se han cerrado la puerta, tenemos que estar aquí. Puedo decir que todas las personas cliente. que tienen esto son clientes de chaval en esta sucursal y en otra, porque son de la zona. Entonces hemos decidido que como este señor lleva meses intentando negociar, que le debajen la puta porque no puede pagar, porque está en el tiene un poquito pequeño y no hacen caso porque son inflexibles, inhumanos, hemos decidido apoyarle todos. Y entonces venir a decir a la directora y a la dirección de Cuchabán, que es Mario Fernández, que escuche la voz de los afectados, la voz de deudores de buena fe que no pueden pagar, no porque no quieran sino porque no pueden, porque están, son víctimas de esta feroz crisis que la han, encima, organizado los bancos, que son los culpables. Entonces hemos venido a ser solidarios con él, porque hoy, por ti... Mañana por mí. No, mañana por y ese es el sí, tema sí, de estos desahucios sí, sí, sí, sí. y de los... Vale. Este señor necesita hablar y necesita que vale. le rebaje la cuota porque si no no puede sobrevivir. Sí, me parece muy bien. Y entonces necesita... entre y que hable. Bueno, pues, yo ahí entonces, no... No, Pues, ¿sí? ¿Sí? pues, pues ¿Sí? vamos a intentar eso. A ver, vamos a intentar eso. Te están robando porque soy socio de cucha. Yo soy uno que no tengo desahucios, vale, pero con mi si, dinero te están robando a ti. Moralmente si, me están robando a mí. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Primero, por favor, quítense de del acceso, sí, quitamos de la eh, les identifica a ustedes y ustedes luego pasan, hablan con quien tengan que hablar y resuelven o intentan resolver el vale, tema. Como, vale, vale, vale. Bueno, pues entonces, y... mira, como somos muchos, pues coge la libreta usted que, que con mi dinero, con los intereses de mi dinero, están robando a esta gente. Sí, y moralmente no, me sientes. Sí, yo, no yo, yo quiero aquí. Y yo, una Entonces, pues, eh, hacer, hacer yo quiero hacer una cuestión. ¿puedes hacer una Hacer prevalecer mi derecho. Quiero hacer una cuestión. A ver, ¿qué le pasa a usted? Si quiere usted, yo puedo ser el testigo si usted puede ejercer su, su derecho a ver si no puede. ¿Dónde? Está mejor cerrado. Mejor anferrado, anferrado. Pero tiene que abrir. noble no, no, hay, no, no, hay un ciudadano que no, no, quiere hacer lado, una ¿eh? gestión. Vamos, vamos, por favor quieren se identifica a todos? Bien, pues entonces se identifica a todo el mundo. Se pues identifica a todo el mundo. Y luego, había, habían comentado ustedes que quiere entrar un señor a hablar. Hay una persona retenida ahí, ¿eh? No sé si están vulnerando los derechos de esa persona, por cierto. Vamos, vamos, vamos. Escucha, hay un secuestro ahí, ¿eh? Me están impidiendo la entrada a clientes. vamos, Somos clientes todos, nos están impidiendo la entrada. Yo voy a mi número y voy a estar con mi número dentro de la carta. Bueno. Aquí le doy mi DNI para que eh, tome apuntes. Sí. Esta gente está aquí por un problema personal mío. Yo, lo mismo me me lleva. Vale, suerte. Que no roben, que no roben. que no, no les roben. ¿eh? Estoy como testigo de la autoridad. ¿eh? Que los trámites con respecto a mi reclamación por, el que, por haberse apropiado de esos 208 euros que os había comentado antes, por eh, que habían pedido unos certificados a una gestoría, que eso está en trámite. Le he dicho que. Claro, que el trámite puede durar uno o dos meses y que la situación económica de uno no está como para aguantar uno o dos meses. Entonces, me ha comunicado y me ha dicho que se compromete que de aquí a una semana, la semana que viene, eh, a más tardar jueves o viernes, pues que, que tendrá una respuesta con respecto a eso. Porque, como os comenté... Eh, se apropiaron de 208 euros que eran lo que yo necesitaba para complementar la hipoteca y, lo, y por esa causa se incurrió en un, un impago el mes pasado en, en, ¿Y, y, en el pago de que mi hipoteca la cuota 700. y con respecto a, a, al tema de que a ver si podrían bajar la cuota pues que su, su diálogo o sea su, su mensaje es prácticamente el mismo que ella es eh, una mera un mero instrumento de lo que es una entidad eh, financiera y qué más no puede hacer desde luego también nosotros le hemos dicho que es que si nosotros no ejercemos presión o ejercemos presión en las centrales de aquí de Cuchaban y San Sebastián y no nos hacen caso pues no habrá más remedio que ir a las sucursales pequeñas donde las personas tenemos las cuentas, donde tenemos eh, pues, nuestro dinero, donde tenemos que pagar todos los meses la hipoteca entonces eh, también se ha comprometido en pasar el mensaje y que este tipo de cosas que prefiere que se lo pongamos por escrito para hacer pues, una especie de correo en, en, entre lo que nosotros decimos a, a, a las personas responsables, a los que tengan más jerarquía en esta institución. Tenía expectativas de que podía bajarme esos 300 euros a, a, al, al mes y al final dijeron que no, que, que mejor hipotequemos eh, un terrenito de los suegros que, que, que lo podemos hipotecar para ir metiendo esos 300 faltantes como una hipoteca, una especie de rollo raro. Que la, la cuestión era que querían hipotecarnos por segunda ocasión en un terreno que tienen los suelos entonces pues eh, dada la respuesta anterior, pues esta vez tampoco, no espero porque yo a la final eh, lo único que tengo que confiar es en los hechos en los que cuando ya me presenten las soluciones, las soluciones en las que uno puede pues valorar positivamente, ah, ahora son solamente palabras palabras es que, a, a ver, a ver nosotros no puede yo creo que todos los que sí. estamos de aquí somos una familia y estamos en pie de lucha es que nos verán aquí más veces, es que no hay otra alternativa, nosotros estamos peleando por, por, por el futuro de nuestros hijos, por, por nuestra casa, por no perder la casa, por, por no dormir debajo del, del, del puente, o sea, es que no pedimos nada más, lo único que queremos es que sepan que estas cosas están pasando y que no puede ser así, o sea, es que de verdad, hay cosas que no, decentemente, o sea, si alguien tiene un mínimo de conciencia, estas cosas no deberían pasar, en una sociedad civilizada, desde luego, mucho menos. A ver, lo que le hemos dicho desde la que lleva el señor Mario Fernández y el Consejo de Administración, que está en Bilbao y que está presidido por el PNV y por el PP fundamentalmente, y luego se agregó el PSOE. Estamos hablando de instituciones públicas, estamos hablando de poderes públicos. Saben perfectamente lo que es el RPH. Saben perfectamente que esta, a esta familia 300 euros es de poder pagar a ser moroso. ...y luego ser sujeto a que le subaste y le de su vivienda... ...y los que aquí tenemos detrás... ...hasta miles de la plataforma de afectados por el RPH. ...entonces que si no son sensibles a eso... ...tienen en su mano la solución... ...o esto se para dando una salida a Eric... ...y después a otras familias... ...que lo único que piden es que les apliquen el libro más un punto... ...que está en sus escrituras... ...que es una estafa legal el no aplicárselo... ...y si no es así... ...esta sucursal va a ser la primera de otras muchas... ...y le hemos dicho... ...que este órdago se lo retransmita... ...que no hace falta hacerlo por escrito... ...que están los medios de comunicación y los ciudadanos... ...para retransmitir que esto no acaba más que empezar... ...y que en su mano está el flexibilizar o no... ...a los deudores de buena fe... ...para impedir que puedan ser subastados... ...y como ha dicho él, dormir debajo de un puente... ...o sea, Cuchabán tiene la solución... ...la tiene el Consejo de Administración... ...y la tiene el PNV, el Partido Popular y el PSOE... ...y a ellos les estamos... ...y somos muchos, y sí se puede... Y hoy por ti, mañana por mí. Y la solidaridad ciudadana está todos los días en la calle. Y seguiremos, si no hay solución. Y esperemos que salgamos en los medios, porque vosotros sois fundamentales a la hora de retransmitir esta solidaridad, esta unidad y, y, estos, y estos objetivos ciudadanos de pedir nada más que justicia social. Y acabar, es decir, con los responsables de la crisis económica, de la burbuja inmobiliaria, a los cuales encima se les está dando más de 100.000 millones de euros de nuestro estado del bienestar. Estamos pagando el rescate de los bancos a costa de la sanidad, a costa de las pensiones, a costa de la educación, a costa de más de 6 millones de parados y esto no puede ser, basta ya. Y los bancos tienen que pagar, no nosotros. Sí no. se puede, no ¿Sí? no quieren. Sí, sí se puede, pero no